¿Cuál es tu nombre? ¿Eh? Es tu nombre? ¿Tu Cradillón y salud. qué fue lo que pasó? Un pequeño discusión con mi pareja. No, porque eh, los vecinos, o pues, parece que con, la, con, la, con con el voz alta y se molesta y no me llame latín. No me llamen la atención y llama a la policía, y la policía viene y me, me lleva allí. Se dice que no la golpeaste. Entonces, ¿tú mm, no, por poco le... Una, una, una discusión que me pasa dentro de mi casa, la gente no puede decir que, que yo lo golpeé. ¿Quién vio eso? ¿Pero por qué fue la discusión? No, la, la discusión fue que ella me hizo una vaina. Yo hablo con, con la voz alta para que se impresiona, para que no me, no me vuelva a hacer eso. ¿Cómo fue? Ella me hizo una vaina, entonces lo que me hizo, yo no me, yo no le, no, no me lo gustó. Le hizo una presión yo hablo con la voz alta para que no me vuelva a hacer eso. Segundo que molesta a los vecino y los vecinos se llaman a la policía y... ¿Pero con... la golpeaste? No, yo no lo golpea porque... Yo no lo golpea porque además que él tiene un buen manurel que es más fuerte que yo que está ahí en la casa.